Ya, 3, 2, 1, 0. Bueno, weón, ¿cómo estamos, weón? Volvemos. Volvemos nuevamente aquí en Stream Game, weón. Y aquí estamos en un estudio improvisado, la verdad. Sí, la verdad es que estamos... En el como... estudio 356, <risa> 903. Como a 20.000 pisos bajo tierra, weón, en realidad. <risa> Encontramos un búnker nuevo. Sí, un búnker nuevo, weón, donde podemos jugar juegos de video. Nos trajimos toda esa colección de juegos de PlayStation. Esta va a ser una noche de juego. Sí, yo creo que nos vamos a quedar jugando bastante, muchos video games. Oye, eh, bueno, la gente no, no nos conoce. Entonces, nosotros somos Stream Game. Mi nombre es Rodrigo Núñez. El mío es Alejandro Coeli. También tenemos nombres artificiales o nicknames. Sí, la verdad es que yo cambié mi nick por Coeli, no en realidad. Pero tenemos que recordar que antes tú eras inmortal. Sí, antes me llamaba inmortal cuando en inmortal. aquellos tiempos de la vieja escuela de los jueguitos <risa> <risa> que estaba todo pixelado, me llamaba o sea, inmortal, el, el me inmortal porque inmortal. la cantidad de vida que era el respawn claro, no me mataban nunca bueno, nos convoca Sony esta vez, estamos eh, este video lo vamos a presentar eh, en el, en el eh, lanzamiento de Beyond Two Souls, un nuevo juego que tiene Playstation exclusivo, la verdad eh, ¿tú estuviste recabando alguna información? Del estuve juego? revisando el juego estuve viendo lo, lo que, o sea cómo funciona más que todo eh, la temática, los personajes y bueno, más que todo me gustaría invitarte a ti y a la gente que, que pueda tener en, en su casa un Playstation 3 probar esta demo, porque realmente es jugar una película jugar una película Jugar una película. Peñón, la, tú somos a las personas que, que son más que todo fanáticas de esos juegos, como Silent Hill como los juegos de, de, de, de Resident Evil, los que son con una historia, ¿Sí? este juego es totalmente recomendable. Muy bien, ¿eh? vamos a empezar entonces. Nos insertamos por primera vez en este Beyond Two Souls para poder ver de qué se trata. A ver qué tiene este, este famoso jueguito. A ver. a ver qué nos muestra. La verdad, que hay que decir que este, este video lo estamos grabando previo al gran lanzamiento que se va a hacer de Beyond to Souls. Así que. Eh, es la primera vez que estamos expuestos al juego Claro, es fin de semana y queremos ver lo que pasa Qué es lo que realmente nos trae este juego Sus su personajes Probar el joystick, cómo vibra con los efectos que, que nos van a mostrar Y claro, el día, como dice aquí En el flyer que tenemos abajo, el martes 8 de octubre A las 8 de la noche No se pueden perder el stream porque vamos a estar sorteando Algunas cosillas por ahí Que, que nos va a dar Sony también para ustedes 2013, claro que sí Sony Computers, Europa ya, idioma del audio. Bueno, mucha gente se queja de esto y la verdad que te voy a decir que es importante mencionarlo. Eh, la gente dice, oye, pero ¿cómo lo estás jugando en español? La verdad que hay gente que necesita que el juego te vaya guiando, los subtítulos y todo el tema. Entonces podemos hacer una opción, te la propongo. Podemos jugar el idioma de inglés, pero los subtítulos... En español. En mongol. <risa> pero los es que no saben hablar inglés. En transilvania. Dale, dale. En español. No y el menú... Oh, en español hay mucha gente que como que dice, "Ah, me encanta el inglés porque la voz en inglés suena mejor y el lado original y la... A mí me gusta escucharlo en español, la ¿no? verdad, pero démosle. Bien, éxito. Por favor. Claro. Ya, se inicia el juego, ahí tenemos el menú general en donde tenemos el experimento Y tenemos una buena gráfica y la te diré, de la boca. Mírales las la, la margaritas. La, no, mírales los detalles de los peces que tiene la cara, ¿cachai? No se da igual, está como bien hecho, está bien desarrollado. Sí, oye, mírele, ¿Veamos el trailer? Parece de verdad. Ay, no, no, parece de verdad. Solo y con pifes. Vamos, cachorro, que no me el trailer. Wow. Bicho. <risa> <Choy, y> <risa> God, yeah, Jody, what's happening? I'm tired. So tired. Tell me where you are. I'll come. I'll come right now, Jody. Jody! Oh, you don't really need me. You know, daddy, like that. Ever <sighs> <First sighs> since I was born, I've been mean, too many to es Ah, y de, sí, sí, de esa chica. ¿no? Ahí es de las almas, ¿no? Claro. O Se pareciera a ser el padre que no la quiere. Chao, papá mal. Vamos estudiando, que tiene la cabrita. A ver cuáles son sus Son sus poderes. a William Dafoe siempre hay un Stevenson un huevo cachado que se lo tiene que comer tiene que estar bueno el huevo lo pedí siempre el manejo del otro que raro Qué raro Sí, la sí, sí. verdad que... Uf. No, bueno, bueno. ¿Ah? Es que para las consolas que todavía no es de última generación como la PlayStation 4, para la 3 está perfecto. No, está claro. Yo creo que se me va a fundir la PlayStation 3 acá, así que le vamos a pedir a Sony que nos traigan otra PlayStation. 3. Sí, que nos regalen una, nos merecemos una cuadra. No sé. Nos merecemos. Oye, para la PlayStation 4, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Estamos dispuestos? ¿La ¿La sí, ¿la yo feliz que me regalen algo para, para Ya, el que experimento aquí dice, giro 180 grados y fíjate que un joystick es Aiden y Jouri Jouri es la mina y Aiden es como el alma de, de, de esta madre que tiene como esa esa rara. Y era Jouri, con el triángulo cambia a Jouri Mirá, interactuar, vamos <muchas> a <¿Muere> una película <risas> esto es como una película <risas> El hombre de color. <ríe> Siempre tiene que haber un negrito aquí en. Ah. Ay, hijo. Espérate, voy a incrementar el Ay, volumen. Dale. Que... Yo... Creo que ya ahora le está diciendo al negro ahí, le está diciendo que ya es tiempo de que, que vayan a hacer el experimento, porque el, este compadre está como haciendo experimento con esta niña. Ahí está empezando a jugar, ¿cachai? Ahí te levantaste. Ahí está. y me pide la primera intervención. Come on, girl. have times to play later. Un videojuego sí, psicológico. Creo que podéis moverte y. y Ahí tocar está la moverte. niña, mire. Ahí sí. ya estoy ya. Estos son, este es como el closet de tu casa, Alejandro. Claro, lleno de. He... Vestidito. ¿eh? <risa> estoy vestido de niña de cuatro años. <risa> ¿Ya? ¿Y qué más? Caminamos acá, podemos conocer la pieza aquí, el closet, el cojín. ¿Dónde estás tú dentro? Claro, estoy contigo. Y aquí vamos donde el hombre de color, nuevamente, que nos llama, porque está esperando, pero no vamos a hacer esperar. Que Bueno, así como se ve, es una gráfica súper agradable, súper fácil, es muy intuitivo. Tú das vuelta acá y tienes una forma de. Cacha la tele, están dando los teletubbies y alguna cuestión allá, a ver, cachamos que ver Vamos a detener esos dibujos, los pendejos dan como miedo. ¿eh? ¿Qué, qué, qué a ver, ¿qué, qué, qué hay dibujado? Ya no puedo, ya no puedo. lo perdí. Perdí, perdí. A ver, le a ver, Acá están como mono animado. Eh, la... que... eh, puedes ver el ¿Qué monos son? ¿Será algún otro juego de video, alguna cuestión? Ya. Claro. Bueno, los ojos del oso. Está arriba de la cámara. La claro. no, toma claro. de cámara, el campo bien. Bueno, aquí nos desplazamos a la piscina donde el negro ya nos encerró. Ya va a usar de la niña. ¿Qué va a hacer con la niña? Cacha ahí arriba, eh. Antes, ah, están haciendo como que tienen cámara de lo que hace ella todo el día on, uh Jody, -huh. Calmado, ah, negro, estamos ocupados Puta rama, negro, déjame explorar, polo. ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Qué entra aquí? Ahí puede ser Ahí hay una pelota blanca, oh. Ahí. La puerta O, a, o al, Ahí, negro, el al negro, hace algo al negro, no vio. sé, va a ser de cariño, no sé Un headshot A la puerta ya, a la puerta <risas> No ha no, sí. no evolucionado mucho con el tema de juegos de video no, no, la verdad que de sí. última generación. Ahí está, pues mira cuando se te prende esa lucecita, ya ahora aprieta. Ay, ¿Y por qué no abre la puerta el negro? Tengo más cambios ya Cacha el efecto del reflejo en el suelo, la sombra del hombre de color. <risa> hay otro hombre. ¿Tú <risa> Kicking the balls, kicking the balls. No hay un kicking the balls. Se están ¿Qué vas a hacer fin ah. Observar. Come on, Jody. Pero negro, déjame observar. Estamos analizando más que todo la gráfica Queremos cachar el entorno. Ya nos dimos cuenta que estamos como en un psiquiátrico o algo así. Hey Jody. How's your day been so far? Ahí estamos William Dafoe. El que protagonizó la película pelotón. Ah, está es muy actual esa película. Exacto. Pelotón. Y ahí Denis, que ponerte la corona espina. ¿Qué? <risa> ¿No? Just like a Obvio. Oh, yeah. Caché el mono como se ve. Oh, oh, oh. Mira cómo le entra. Oh, sí. Y ponen un hombre de color con cara agradable. La no, integración. Hombre. La integración. No. Todo uh, va a estar bien. Ya vamos a aplicar corriente. <risa> Bien la gráfica, lo reflejo y ojo, weón. Bueno, Súper bien hecho. Mira, tiene una alusión a PlayStation abajo, círculo cuadrado. Y hey, Jody, ¿me escuchas? Sí, pobre. Bien. Hay que seguir en Ok, vamos a empezar. Kathleen está en la entrada y tiene las mismas cartas que tú. Y vamos a darle a la escogida y ver si tú puedes decirnos cuáles la escogiste. Ah, ¿estás puedes hacer eso? Sí. ¿Y qué pasa si le pones que no? No, bueno, quiero. Descémonos ahí. No, no, no, no dale, dale nomás. Yo crecí un ya. Rodrigo tiene que ir a.. Bueno, lo están llamando por teléfono desde. Teatro. Ya no vamos a pescar, mientras Rodrigo ya vas a ir avanzando, a ver. Mirar, mover. Ya con este miro. Y con este me muevo. Entonces, como que la pendeja tiene como un alma, un alma dentro de ella que, que podemos volar, podemos como atravesar las paredes. Okay. vaya, no hay nada. A ver, acá. Cacha. Y le habló a su alma. miren, mm -hmm. okay. Y ahí traspasamos la pared. Y nos encontramos con la señora que está al otro lado con las cartas. Ya. Okay. Yeah. Está adelantando la de la estrella. Volvemos. Apretamos para salir. Elegimos la de la estrella. Yeah, yeah. Sí, ya sigue, no sigue, sigue tú. No, un... sigue tú, sigue ¿Eligió algo, no, no? no? Se elegí la, la de la estrella. Lo que pasa es que, claro, ahora me está diciendo que, que vea la siguiente carta. Apreto. Ahí, muévele, muere, muere. Está o ahí. sea, tú soy el, el alma Yo ahora Yo soy aquí. el alma que está en... Que pasa, en obviamente traspasas. Traspaso la pared y mira. Ahí está la guatana. Está viendo un cuadrado, entonces nos devolvemos. Obviamente. Tú ya sabes que ya tiene... El cuadrado y lo orejito, el cuadrado. Next card. Ya pues basta, si ya sabéis que soy bueno en esto. <risa> ya vamos para allá. Está viendo mm -hmm. la corte. A ver, a eh. ver. Ya, esa línea ondulada. O sea, como bolitas. A ver los detalles, ¿eh? <risa> <risa> está, está, está muy bien, ah ¿eh? <risa> Claro. El morbo, ¿dónde está el morbo? Ya, está viendo la bolita. Bolita. Muy bien, ah ¿eh? Very good, Jody. Let's try something else. There's a building block on the table in the other room think you can make it fall over Ya, ahora tenemos que como interactuar con la... Me dicen que hay aquí, allá de la escoba Si, sí, tenemos que como interactuar con la... Con los elementos que están en la revista, a ver... Ya, de... De ahí parece que... Ahí tenis que ahí, mantenerte Ya, oh. después para abajo... Oh. Ah. Good job Anything else in the room you can move? <risa> la expresión de la vieja. A ver, la wea. Ahí la vieja. No, todavía no se puede agarrar ahí que. El agua. Ahí, cuidado. Ah, ya la ve. Listo. <risa> ya salió aparcando la cuerda, a la gorda, a la cuerda Levanta la levanta. Ah, no. No, no se puede. <risa> Ok, yo no he visto. Pero la señora está como sustancia. Está, está como sustancia. Data, está Ok, dada. Voy a agarrar todas las cosas que tienes como punto Eso es como lo que te da y hace. La cámara todo está un montón como... De... Cacha que la pendeja como que no se puede controlar. Dale, me arroja. ¡Cara! ¡Cara! ¡Cara! ¡Cara! tan ¡Cara! ¡Cara! muy de Faux. ¿Cómo fue tu experiencia? Realmente me sentí poderoso. Me sentí muy poderoso. Empoderado, parece. Empoderado. Bien. Alto lado. Siempre tarde. Medicar la policía. Bien, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión? Que la pendeja tiene poderes que puede atravesar paredes, puede interactuar con la materia y claro, pues los hacer objetos cosas. Mira, ahora eh, claro le pide ayuda a su amigo imaginario Aiden que es el que tiene el poder que vendríamos claro. siendo nosotros más que todo claro nosotros podemos interactuar con todos los objetos a través del alma aquí se supone que pasó el tiempo parece no claro ya, aquí parece que, que ya es adulto y ya hay un hombre que se fija en ello ya le pidió la puerta a mi la dirección del movimiento la pubertad muy bien ¿eh? El <risa> ¿Eh? Bueno, tení, eh, tiene los sensores de movimiento de... ¡Ah, ándate! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Tienes problemas con el joystick? No, tienes problemas con el Espero que te golpeen. Espero que le manchen está los sensores de movimiento involucrado Muy rápido Uno se adelanta Apenas te muestras la flecha, no tienes que mover la... Ahora O a lo mejor te la tienes que mover la flecha Ya, Ahí la vi Ah, y la baja Deja de aparte tener poder de apretar La gana va ser super poderosa. ¡Ájale! ¡Toma! <tose> Toma, Stone Cold. Stone Cold Steve Austin. el otro compadre ya ya mirándola. Ya le echó el ojo ¿Qué te parece uh, la experiencia? Bien entretenido, pero... creí que estaban involucrados los sensores de movimiento del, del, del compás este, del, del control. Por eso que tú... hacía esos movimientos Porque que, yo hacía estos movimientos que, que hacía no muy de acuerdo con tu cuerpo. <risa> ya, sigue tú en el... Vemos un episodio de tren ahora. Claro, aquí estamos como en, otra, en otro nivel, por así decirlo. Bueno. Claro. es la gráfica? Es como incómodo. ¿Qué? Ay, sí! ¡Me intimidas. <risa> <risa> bueno, abrigo. <risas> <risa> aquí, aquí pareciera que somos el alma y vamos flotando al lado del tren. ¿Cállate? Y al entrar nos encontramos no. con la... Mira, A ver... con pues, vi! ¿No podéis entrar por A ver, vamos a ver se tiene ahí. Ah, el agua. No, para despertarla. Ahí está. Aiden. stop that. Iron, le habla, claro, le, le habla como a su, a su poder. Okay. Tan ganas de hacer cosas con. El... Sí, de probar todo. Okay. Back off, I didn't... I didn't... por favor no dormí hasta este el día. I'm tired. Aquí voy a molestar a la gente. ¿Eh? pero Sí, que tú, sí. Uh, yo sí. Yo voy a revisar aquí que, que podemos estar troleando un rato a las personas que van a arriba del tren. Podemos encontrar algunas cositas. Vamos a ver qué nos encontramos con la gente que está en el tren. A ver, a este flaco le vamos a molestar con el café. Qué divertido. Fíjense que siempre va a haber como una línea que te, te, te, te mantiene ligado a la, al personaje principal. Que es como para volverse, para que no te perdáis. Bueno, aquí es como una pequeña. Una pequeña animación donde está mostrando que los Pacos la andan siguiendo ahí. El sheriff, ¿Qué pasó? de ah, es que la mina va a tren y, <risa> y... ahora los pacos como que pararon el tren ¿casté? Oye, eh, tengo que decir que fui al baño, tengo una, una acelerada proceso claro <risa> ya ahí estoy como el alma y obviamente el tren paró y aquí yo puedo interactuar con toda esta manga... de policías de carabineros bueno de carabineros de Estados Unidos carabineros de Estados Unidos de <risa> Mira cuando tú te alejas mucho parece de, de tu otra persona, claro. algo pasa. Claro, lo que lo que Muy yo les contaba es que están ligado sí. a, a, a, la niña. a la niña por medio de la, ¿cómo se llama? De esa raya morada que, que podríamos decirlo. Aiden se llama el compadre y la mina claro. se llama Jodie. Claro, entonces estáis ligados a Jodi por eso. A mí parece que tenés que despertarla porque los palos parece que la quieren pillar. Entonces tenés que despertarla rápidamente. ¿Por los dos? O oh, con esto pega Ahí sube. Ah, la voy a despertar con la botella. ¿Ah? No te preocupes, ya perdí <ríe> Ya subieron y. Ya entró el policía. Ah, claro, entró el palo arriba del tren. El tren toma de nuevo curso. Pues... Evening. Routine check. Ahí, ahí, la botella. Todo todo ahí. ahí, ¿cachai? Después para abajo, para ahí Despierta. Ya, pues, oh. ya. Qué buena la escena con la lluvia, weón, qué notable. Sí, Como el movimiento del tren. Bueno, ahí tenía una pelotita blanca, que ahí dice Señora. That's her. That's her. Vamos, vamos, vamos. Pues todo Toda la interacción es súper rápida Vamos, vamos, corre, corre Ya se sentieron dentro del video aquí me, me siento que me persigue la policía, Alejandro Covec ¿Qué te que hacer acá? Oye, la gente está como que ahí el... No, no pasa nada Como por un PUSH to OPEN Vamos mierda, PUSH OPEN eh. Me persiguen y de verdad siento un, un calor en mi espalda Ahí yo mirar. Oh, oh. Me sacaron mi ropa como poca, ¿o ¿Es como que ¡Ay, no, yo voy ¡A, mirar. es la ¡A, ¡A, si me tenían que capturar no <risa> Pero la historia sigue sí porque si no me hubiera perdido, ¿o no al solamente para atraparla a ella, ¿Castro? cómo será de A ver, vamos a ver, ¿qué hacer? Ah, bueno, hay que recordar a los que se interna en la sintonía que estamos revisando Beyond to Souls, el último juego de PlayStation que, como ustedes verán ahí abajito, en este lindo flyer se lanza este martes 8 de octubre en el Casino Monticello donde vamos a estar de Frank, yo creo que está recorpado. Sí, es que está hermoso. Hermoso, <risa> tú, tú te vas a reparar. Sí, muy bueno, bonito. Pero bueno, algo que hay que hacer ahora es que parece sacándole la esposa a esta niña. Claro, algo hay que hacer. No. Bueno, es, es, es, eh, no es tan fácil la curva de aprendizaje si lo piensas a largo plazo. ¿eh? Hay, hay ciertas cosas que uno va adquiriendo ahí en el momento porque te, te exige acción. Claro, tenéis que ser rápido con, con los controles de. El control. El control. <ríe> ah, tenéis que como jugar con las manos, mira, eh. Yo no estoy jugando, está mostrando. No, está. ¿Qué ella está pensando. Ahí pasaste a aire, ¿no? Sí A ver si salgo fuera de acá, eh. A lo mejor le pueden sacar ah, las llaves. Ah, claro. Yo creo que aquí te van a mostrar cómo podemos meternos en un cuerpo de este tipo. Ahí está. Ahí, lo vamos a ahorcar. ¿Eh? Ahí está. Ahora lo vamos a ahogar. Ahí, para, un lado. Que, para los lados. Para los lados, ahí. no hace nada? Ah, lo estáis controlando. Ahora controlo al tipo, cacha. Buena, ¿eh? o sea que puedo controlar personas. Ah. <risa> sí. Ahí está el ¿no? Al lado Bueno, ella sabe ya en cierta forma que. L1. L1. pelotitas blancas te muestran para de mover el tráfico. Vete a otro compartimiento, a otra pieza. Ah, para pa que no cachen, para que quede como, como Mira el ojo, parece un zombie. Y yo le mando ahí. un saludo a TDR Max, que es un serpiente serio tipo de juego, exclusivo de techo. Ah es como pégate a ti mismo. Ahí ocupaste el, el movimiento del sí, sexo. Claro. Y ahora supone que volvemos a Está creando un campo de fuerza en la mina para que no caiga. Para que no caiga. Da media vuelta. Sí, los diálogos... Ella le habla a su alma. Le habla. Mira el detalle de la lluvia en el árbol. Bueno, si dice la búsqueda. Claro, ¿no? ahí ya la vinieron a buscar. Ah, ya. Claro, ahí la estoy moviendo. Agachaste, ¿Qué Bien. me como que te empiezan a enseñar el movimiento de la, de la niña en lugares como medio apretado y cosas así ah, La cámara se pone lenta, ¿verdad? Claro no. ¿Para arriba? Claro ¿Cómo será pegarse sus cabezazo? Me pregunto yo Qué buen juego, oh, ¿no? Te no, dispararon. No, me, me atrevesé con ah, una bueno. rama. Al agua. Cáchale, ¿El, el R1, el 1 Es para poder aplicar Power. Qué bueno. ¿Te sientes sí, que te persigue? Sí, dos rato. Ah, ya te están disparando. A ah, ver, no, dale, no, dale, no, dale. ¿Qué te X. ¿Qué te hit hit, hit, hit, hit, Ah, tenés razón. Bueno, ¿y sigue? Como God of War. Claro, me acordé de God of War. Bueno. Bueno, a la gente que juega PlayStation me gustó mucho el estilo de juego que sacaron con God of War sobre apretar los botones y estar como si fuera el acción de los oh. botones. Como acción de los botones. Te mantiene despierto porque tú no estás ni acostumbrado a golpear. Ya llevamos corriendo un par de minutos y todavía. La pura alma lo asfaltó sí como que ah, la, la arma no. tuvo un poder y como que y... asustó a todo Bueno, se la tuvieron comiendo igual ¿eh? sí Mira como quedó Con un logo no, no, no. ¿Qué el lobo HP ¿Quedaste el lobo HP? ¿Para dónde? Ahí, ahí, ahí, ahí punto punto, vuelve, vuelve, vuelve. Subió sí. un punto en la muralla, en muralla. Ahí. No, ahí. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí Ahí está Ah, hay que subir Ahí está bueno. Buena, eh R2 ¿Por qué? Muy bien, él Vamos. R2. L1. X. Sí. <risa> no se puede esperar. Veamos a Rodrigo como escalante. A ver, escalante. Aquí el sobrepeso me va a pasar una. L1. Ahora venía el X, ¿no? Bien Que bueno el juego L2 R1 X R1. Hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit. Bueno, gracias a God of War Yo perdí el X el botón del X yo Tuve que... No tuve que cambiarlo, no. lo quemaste okay, Ese es como escóndete ¿no? Oh, la atraparon. Se bueno, supone que no debería haber pasado. ¿sí? Creo que no. De <risa> <risa> nuevo. Aquí... Yo tengo la, tengo la impresión de que los hechos se van desencadenando a medida que uno. O sea, podría haber pasado otra cosa si hubiéramos sido más rápido Exacto. Okay. Exacto. Por ejemplo. Esto no hubiera sucedido si no hubieras perdido. ¿cachai? Pero también eh, tenéis como salida para todo, como que te enseñan a salir de todos lo, lo, los problemas. De, de, de llegar a un límite de que ya estoy perdido totalmente, me imagino. Oh. Bueno vemos a Rodrigo un poco complicado con el manejo del de, de, de de, alma del de alma de Joey. Ahí Ahora lo orco Como que te metiste a ver. Ah bueno Ahora hay que tirarle la llave Ahí eh, es el tema ¿sí? Yo creo que esto es parte de, la, de lo que te decía del aprendizaje de que, que poder mover a la mona y al y alma vuelvo a entrar al auto te veo, te veo un poco complicado como por decirlo eh, eh F5 <risa> <risa> aprete refresh a ver te ayudo... Ya, a ver, por favor me a ver si podemos hacer a hay que hacerle al a del hombre ahí Ahí a ver que a ver si si a ver si me ayuda No, no, si me ayuda No, no, no, no creo que Ahí Ahí okay, ¿eh? Ahí volviste, donde Para. tiempo típica italiana no qué rabia, ¿eh? la puerta? Bien. Toda una película con este pincelero, ¿eh? Una mosca Entonces aquí nos vamos a, a venir del alma del de estos policías Yo creo que dijo la moto ah, Damn. que la cara y se se El mismo helicóptero, sapo nos viene siguiendo de la misma forma Como puedes ver, yo puedo seguir manejando la moto el... Sigues manejando tú? Sí, mira, para allá Ah, que buena. No es una cinemática inserta dentro del... Que tú ya eres parte de la cinemática Claro X ¿Dónde? te invito a sentir la experiencia A ver, ¿no? por favor Luego te llamado a... va a ser el primer hombre que juega millón the Soul y se cae? Eh, no te preocupes porque yo creo que somos los primeros que jugamos millón the Soul perdiendo <risa> ¡Ah, ya meta, General Swat! ¿Te acuerdas de que habían llamado a la Armada? <risa> o yeah. sea, el nivel de, de poder de la mina es tan grande que casi creo que llamar a los Swat El gobierno de Estados Unidos y ahí, el poder. R2. Me necesito ahora ir. Ahí, dale. Ahí, eso. Yo te todo, va a viendo ahí, te colocó como un escudo. ¡Y me saqué la creta. Yeah. ¡Pero eso no tenía que haber pasado! ¿Por qué nos están pasando todas las cosas negativas? A ver, veamos qué pasa. Esto me dice que no debería. ¿Viste? No sé. No, a un no, no. <risa> no estamos yendo por el Dark Side, weón. Por el lado que no, hemos caído, hemos perdido todo el rato, weón. Man. Pero está bien, o sea, vamos a buscar todo lo malo. <risa> <risa> o sea, precisamente en, lo, en, en los lugares donde hemos caído... No deberíamos haber caído. No deberíamos haber caído. <risa> you sure she's shot knock out No. como Pero mira, ahí salgo. Ahora soy dueño de él. Ah, perdón. R1, ¿no? ¡Ja, qué notable! o pero en toda la escena! Un Esto es notable, ah ¿eh? Mantenemos el R1, el L1 y ahora el R1, ¿ok? L1. R1. R1. Y sale. Yeah. Es poderosa, eh. Tell to the fuck alone. Because next time I'll todos. Ah, ya. espera, Está amenazando ya definitivamente al suelo. Ahí parece que se te acabó el tema. Claro. Exactamente. Ya, yo te quiero decir algo. A ver. Si tú o yo hubiésemos hecho los movimientos claro. correctos, nos vamos a encontrar con otra situación. Porque no, o sea, sea, aquí, que... por ejemplo, peleaba fuera de un <ríe> cine, peleaba con un montón de compadres, <ríe> echaba todo el hasta un helicóptero. Pero es, es lo que nos quiere mostrar el juego más que todo, de cómo tú vas tomando tu opción por camino, dependiendo de cómo te vas, qué asistencia. Tus errores te conducen a una, de una determinada historia. Exacto. No, con tus no, aciertos. No, mejor... frase para poder describir. Qué bonito, ah, no sé. Sí. Bueno, ahí estamos viendo lo que pasa más adelante, parecerse a este amigo un vago. ¡Claro! <risa> eh, oye, tiene, si es así el largo del juego, la verdad que te diré que eh, yo seré el primero en estar en la tienda Sony comprando grande sí, pero, sí, yo también voy a estar ahí de los primeros recibiendo un regalo de Sony <risa> <risa> eh, Bueno, hay que decir bueno, es que parte. estamos probando el demo la verdad que el, el demo es de, el descargado cargado de PlayStation Store es que si ya están decididos por comprarse, pueden descargar el tema y probar. Ah, claro, y pueden probar las otras opciones. Y pasar la etapa y no equivocarse. Claro. Hay que recordar que nosotros estamos como haciendo un review de... De los, los errores. De los errores y de, y de que nos toca ver este día martes en Montechelo junto a PlayStation. Y miren, miren, ya está más grande, mira cómo se ve. Eso no lo vimos, ¿no? Bueno, el poder la obliga a vivir de forma clandestina Fíjate que la misma cena pero está en otro lado, ¿Veis? ¿Veis que está? como en un cine? ¿Fuera un cine? ¡Cacha como un chico! ¡Cacha! ¡Qué notable! Ahí tengo que hacer un pacho en la mente, para que una Sí, sí era que un pescudo. Y se intenta suicidar, claramente Obviamente, ¿cómo? el con no la va a dejar ¿Cómo? ¿Cómo te imagináis que va a haber? <risa> Como para dejarnos con una, una, una segunda parte Para poder seguir sacando juegos Bueno, claro, claramente <risa> Obviamente. Esperando, mira Nosotros jugamos al experimento Pero está la perseguida A ver, veamos quién la perseguida, A ver, cachemos Puede ser otro episodio. Puede ser lo mismo, pero más adelante, así como más adelantado, a ver. Lo más probable es que algo que ya jugamos. ¿Jugamos? Ah, claro, después de esto, la persecución. Ah. ¿Cachai es como lo mismo, pero es la persecución? Cuando ya salí del experimento, ya. cuando me enseñan como a, a mover al personaje. Bueno, el martes nosotros vamos a encontrarnos con muchas más sorpresas en todo, en todo caso Bueno, claro, ahí vamos a tener el juego completo eh, Espero que lo podamos probar ahí eh, Pasar esta etapa de forma más completa Sí, y terminarlo Yo creo que este juego debe ser muy muy largo Bueno, ahora último PlayStation ha sacado un par de juegos súper buenos de Last of Us, el último eh, La verdad que, que estos juegos son como que uno piensa, la consola PlayStation 3 todavía le queda harto. Sí, porque este o sea este juego ni siquiera está para la o sea, 4 en un diálogo Estamos todavía en la PlayStation 3, ya está anunciada la PlayStation 4 para diciembre, parece. En sí. claro. Entonces, que te salga un juego como este ya para, para la PlayStation 3 con el, el tema de gráfico, la jugabilidad ya avanzada, o sea, súper bien. Que, sí. o sea, bueno, hay que recordar que la empresa que creó este juego tiene 5 cubos creado anteriormente que son totalmente del mismo estilo son todos como thriller así Day de suspenso, Kevin rain heavy rain. rain también que creo que fueron anteriores este, y que sacaron okay. también, cosas, claro que también no. la misma es como el público, el público que juega este tipo de juego es eh, más que todo adulto mayor ¿no? o sea adulto no, adulto <risa> mayor de <y> tu papá <risa> adulto joven, no sé <risa> por, no sé, por algún o algún sea, padre está recomendado de 18 para arriba, sí eh, pero tiene, tiene un pensamiento como que tú, necesita necesitas reflexionar sobre ciertas acciones que vayas tomando. Claro. Es muy como que te llega, no sé, no sé si al alma, te llega como muy a, a, a la forma de ser de la persona. A la sensibilidad. Claro, exactamente. Así que de todas maneras, le agradecemos por haber visto este video y nos vemos el martes. Este video lo vamos a pasar el martes, creo que es la previa, No sé, pero ahí me voy <risa> Ya, nos vemos, que te vaya bien. Espero que espero les haya gustado y Somos se Stream se Game. Stream Game. CTM. 2.0. 2.0. Arriba Sony, gracias, nos vemos.